Soy Santi Jiménez, miembro de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España y hemos venido aquí a acompañar al pueblo saharaui en este 16 Congreso del Frente Polisario en apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui y bueno, siempre que no necesitéis aquí estaremos para apoyaros y luchar con vosotros por la, por la causa.